Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo tres lances realizados este fin de semana en la reserva alemana de Hilchfelden, donde hemos abatido un diamante de jabalí, un troll de corzo y un corzo harinoso realmente precioso. Y sin más preámbulo, comenzamos. Vamos a mirar con los prismáticos, a ver si vemos algo. Mira, ahí tenemos un animal, un cinco media de jabalí, un cinco media de jabalí, está acostadito. Vamos a hacer el lance, cogemos el 308, apuntamos, respiramos y disparamos. Veamoslo de nuevo, madre mía, le hemos dado ya 50%, 25, ese animal está muerto, ese animal estará muerto y vamos a, a recogerlo iremos por toda la orilla aquí del, del río, estamos al norte, cerca del, del cañón del ciervo así que vamos a seguir la orilla, vamos a cruzar aquí, que está la, el agua somerita. no nos importa ahora hacer ruido, seguramente hubiera más jabalíes y nos hemos espantado pero vamos a, a coger nuestro 5 Media, escuchamos las llamadas, vemos ahí en el GPS la, la presión cinegética, la verdad que he estado cazando, cazando ciervos por aquí antes y no, no me esperaba encontrar tan abajo los los jabalíes Pero bueno, vamos a ver qué es. Vamos a mirar por subir hubiera algún otro jabalí, que ahí queremos más, más huellas. Pues nada, nos seguimos dando una una pequeña carrerita para recogerlo. Ya vemos ahí el contorno cian del animal. Vemos el impacto en órgano vital. Madre mía, que ya no lo he encontrado y vamos a ver la puntuación que tenemos, madre mía, peso, peso y puntuación máximo, 159,50 y 240 kilos de peso, es una lástima que estuviera tumbado y no hayamos visto el animal así que no, no, no podemos ver bien los colmillos, pero madre mía qué colmillos tiene, así que los voy a desecar. Yo os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido cazado, ¿veis? Aquí, en esta zona de, del norte, donde, cañón de, donde hacemos las monterías para los venados y seguimos con la caza aquí en Alemania. Enfrente tenemos un corzo, ahí lo vemos, harinoso, está atento, vamos a dispararle en el cuello, apuntamos, disparamos, veámoslo de nuevo. Madre mía, una muerte rápida, fulminante acá el animal. Y vamos a recoger el harinoso, que la verdad es que seguramente por la puntuación que marca nos va a dar un oro. Y es un animal precioso. Como si hubiera sido albino ya sería sería el sumo, pero bueno, que le vamos a hacer? Es un harinoso muy bonito, así que nos vamos a acercar. Vamos a hacerle unas fotitos. Desde luego que capa de pelo más bonita tiene. y con sus manchas. Vemos ahí un impacto un sangrado buenísimo, vamos a ver si podemos hacer la foto a ver desde aquí, Venga, sí. escuchamos ahí más llamadas de corto una foto por un lado, a ver si le echamos otra Venga. vamos a ver, otra con el perrito a ver, rente, ponte para la foto otra foto, y ahora sí, vamos a, a recoger y a ver qué punto hace el tiro de animal un oro, 71,60, le hemos dado en un cuello, desde luego que es precioso, y este va a quedar magnífico, disecado ahí en el, en el salón de trofeos. Y os voy a poner el mapa para que veáis dónde es y seguimos caminando. Enfrente tenemos dos corzos, vamos a coger el rifle, le apuntamos al cuello y disparamos. Veamos de nuevo otro disparo en el cuello vamos a dejar la hembra y vamos a, a recoger este animal que desde luego tiene unos cuernos muy grandes muy bonitos a ver qué puntuación nos nos arroja recargamos nuestro 243 y vamos a recoger el, el corcete que desde luego tiene una cuerna muy bonita hemos pasado los vasos por encima Vaya por Dios, un troll, tenemos un troll, un nivel 3, 80 con 70, hay que fastidiarse, pero bueno, vamos a guardar el animal y os voy a poner el mapa para que veáis en esta islita la caza que estamos haciendo y voy a ir a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza, hasta la próxima.